Estamos hoy aquí, un grupo de personas, colectivos, asociaciones, eh, hemos convocado una manifestación para luchar contra la Ley Mordaza, que no, se conoce como Ley Mordaza, que bueno, la verdad son una serie de, de ...de leyes que o se van a aprobar o ya han sido aprobadas... ...como la Ley de Seguridad Privada, que ya ha sido aprobada... ...o la Ley de Seguridad Ciudadana, enjuiciamiento criminal... ...o el Código Penal, que va a ser aprobado eh, Lo que pretenden con estas leyes es reprimir todo el trabajo... ...que se está haciendo desde los movimientos, desde los colectivos sociales... Los ¡No es delito! ¡No se siente no! recortan derecho, nos recortan, Puesto de trabajo, lo recortan todo y ahora nos quieren meter a todos en un ataúd. Pero decimos hay claro, muy fuerte, que no, que no nos van a callar. ¡La José! social! ¡No es delito! ¡La me han quitado que me ni cuenta de que lo tenía yo tampoco ay ay que me algo de tiempo ni a consumar que me han quitado lo que nunca tenía yo ay qué lástima que no que lo tenía Thank you. Manifestación, libertad, y manifestación. Manifestación, libertad, y manifestación. Libertad, y manifestación. De manifestación, libertad, protesta, y manifestación. No, no, no nos callarán. No, no, no nos callarán. En lucha 365 días del año. Servicio completo para manifestaciones, encierro y demás. Tenemos seguro para los presos y presas. ¡Libertad! Go, go, go, A silenciarnos ¡Baja la, contra... la, industrial... de la cámara! ¡Baja la cámara! ¡Baja la cámara! ¡Baja la cámara! ¡Baja ¡Baja la cámara! El pueblo el pueblo unido, jamás Esta ley Mordaza es un triple golpe al Estado de Derecho. Con esta reforma nos quieren dejar sin nuestras libertades de expresión y de reunión pacífica, básicas en cualquier democracia. El ejercicio del derecho de reunión no puede someterse a una autorización de hecho. Lo dice el artículo 21 de la Constitución Española. En una sociedad democrática, el espacio urbano no es solo un ámbito de circulación, sino también un espacio de participación, lo dice el Tribunal Constitucional. Prohibir las manifestaciones ante, ante Parlamento constituye una restricción desproporcionada de la libertad de reunión, lo dice el Relator Especial de Naciones Unidas. Todos estos derechos quedarán en la cuneta con unas multas desorbitadas que llegan a los 600.000 euros. Tenemos un gobierno que desea una democracia anestesiada o muerta, una democracia que se ejerza cada cuatro años. Hoy salimos a la calle en distintas ciudades para decir al Partido Popular que no estamos dispuestas a tolerar más sus desmanes. Aunque tengan mayor número de escaños, no tienen ni tendrán el consentimiento de la ciudadanía para volver al oscuro pasado del franquismo. Democracia es insolencia y rebeldía ante leyes injustas que van contra el Estado de Derecho. Desde las marchas de la dignidad y el movimiento antirrepresión, pedimos a toda la ciudadanía que levante su voz contra esta ley injusta y contra todas las que nos recortan derechos y libertades que no podemos ni queremos seguir permitiendo que continúen reprimiendo a aquellas personas que alzan su voz para defender nuestros derechos adquiridos por la reivindicación y la lucha. Y que no cesaremos en mostrar nuestra solidaridad ni en pedir la libertad para todas aquellas personas que son injustamente multadas o condenadas a prisión, como lo ha sido recientemente nuestro compañero Alfonso Fernández Ortega. Alfon, condenado a cuatro años en un proceso judicial en el que se muestra cómo la justicia de un sistema injusto toma como rehén a cualquiera para que sirva de escarmiento y de esta forma intentar evitar la protesta contra todos los desmanes. Porque movilizarse sirve, no a la ley Mordaza. Contra la represión, acción.